Estamos en Belén. ¿Belén qué todavía Belén, es? La nubia. Belén La Nubia. ¿Cómo te llamas? Julio Jiménez. Julio Jiménez. Julio Jiménez ¿Desde cuándo vende? ¿Es ¿Crispetica? Hace cinco añitos. ¿Cinco años? ¿Y cinco por qué? No, pues por aquí, por lo, la desocupación que ha habido, entonces ya no tiene que rebuscarse. ¿Pero usted sí, no es no jubilado me... ni nada? No, no, no. no, no, no. El, el oficio mío era manejar carro toda mi vida. sino que ya no me dan trabajito, entonces ya tuve que rebuscarme. La calle para poder subsistir ¿Y qué tal las crispetas? No, elegante, se las va a probar ahora, en una ¿Sí? es una elegancia. Una elegancia, una crispeta que yo me pongo de cuando las hago. ¿Sí? Pongo, <risas> le pongo mucho cariño y mucho amor a las crispetas y me gustan mucho. ¿Y dónde trabajas? No, prácticamente ahí me han. Más que todo el golpe mío es en la Universidad de Medellín, pero afuera. Uh -huh. Ahí los vigilantes me dan, me dan traguita para que me haga por ahí. Y ahora voy para los lados de Rosales que Casualmente, un señor que hace ventico en la calle, que porque no iba a Rosales, que hay un eventos y me dio la programacióncita entonces para hoy voy a, aquí voy con la programación. de eh, una programación que me dieron. Entonces, voy a cubrir la programación. ahí super. ¿Y cuánto se gana el día? Si se puede no, saber, eso no sabe uno. No, eso es rebusque, este, es, es un rebusque. Que actualmente, eso es como, como eventuales. Que voy a buscar porque vea la coquita la comida, vean. Que, que pobreza la de uno, pero entonces uno tiene que quieras así a la coquita. Vea, coquita, para, eso es muy grande. Vea para echarle la, la ah, Pacharle la, la, la papa, la, echarle la carne. La echarle cualquier cosita y para <risa> sobre eh. Y esa es la vida, de nosotros ¿no? De de de así eventuales. Así eventuales ¿Y cuántos minutos tiene ese sistema queda? Sí, sí, por 4 cuatro minuticos. Cuatro minutos una que espeta muy sabrosita vamos a ver si de pronto, si sí, es el trabajito allá excelente, respetas, ahí está, lo voy a probar ahí había por pero yo como la del meteoría no si además de la televisión no Ah, bien, lo hago le hablo bar... mal en la televisión a, probar, no aleganza, a mil pesos el paquetico sí, salvo, sí, para que lo, ¿Sí? claro que lo paren hay más hay varios jóvenes que hay que no tiene que recortar en las bolsitas porque no puede con los niños entonces uno les y les recorta la bolsita ah, para que sepan a los, los niños ¿vea? claro sí sí sí la recorta sí, sí, sí, uno sí, sí, sí. uno tiene una fiesta especial para recortar bolsitas que no mismo la recorta ¿Ah, que los niños comen crispetica Super Es sí, un paquetito paquetico irme como niños comiendo Sí. Con lecherita eso esas... Hasta con lecherita No voy había probado yo no, con cuidado, Poquito, poquito Que donde no me gusta que... Ah, ya que no, no, ya las cambio Mi don, buena tarde me le pague Chao pues ¿Usted las invita a otro? Comer. No, invita, esa gente no invita a nada No, no, no. Comiendo no, crispeta me casa yo le pague Nada no, muy complicaditos.